Aquí les traigo un nuevo fanfic llamado. Hice el despertar del dios de dioses. Este fanfic me pertenece así que, si ven que alguien más está subiendo este fanfic sin mi consentimiento, me hacen saber para denunciarle. Sin más preámbulos comencemos. Rosue hice poniéndose aún más roja, pero esto no lo notó el castaño, puesto que una luz brillante rodeaba a la albina. Luego de un momento, se vio a una albina que vestía un finísimo vestido que llegaba hasta sus pies, color morado con adornos que no quiero describir porque me da flojera, Roswey se estaba sorprendida pues ahora no vestía una armadura, sino que ahora vestía un hermoso vestido, también se dio cuenta de que su poder creció tremendamente. Con el castaño, este estaba sin habla, pues vio a Rosso e hice vestir con un vestido, simplemente hermosa, digo ya era hermosa, pero ahora era aún más hermosa, este no salía de impresión, hasta que una pregunta lo despertó. ¿Y, y y por? ¿Por qué me ves tanto? Bló la Albina con el rostro sonrojado, y y si, pues o ahora una cara seria para luego hablar. M.M., solo que me sorprendí por verte vestir un vestido, y la verdad te queda mucho mejor, con ese vestido te ves hermosa, dijo el castaño, dejando a una albina muy roja. Todos deben saber que se siempre fue hermosa, pero al ser tan fuerte hacía que los hombres le temieran, bueno continuando, nunca creí que tu poder sobrepasara Sirsechs, la albina no podía creer, que tenía tal poder, la albina iba a preguntar a dónde irían después, pero no fue necesario, porque el castaño dijo. No por nada eres mi dama personal, ahora vamos a reunirnos con los demás y también te entrenaré para que domines tu nuevo poder, dijo el castaño para luego desaparecer con la albina. En otro lugar, específicamente en la academia se encontraba dos pervertidos, que estaban rodeados por las chicas de Kendo, pero en el momento en que las chicas estaban a punto de golpear a los pervertidos, se escuchó una voz que fue rápidamente reconocida por las chicas, no era nada más que Rías, pasado unos minutos, las chicas estaban sorprendidas que la mismísima Rías llamara a las dos bestias pervertidas. En otro lugar, específicamente en medio de un bosque. RIA SENPAI ¿Por qué nos trajo a este lugar? Habló Motoama, con cara pervertida, con Matsuda, este sospechaba sobre cierta cosa, Rías solo dijo perdónenme chicos, no es personal, solo que a mi novio le desagrada sus presencia, así que me desharé de ustedes, dijo Rías, quien empezaba a cargar un poder destructivo, Matsuda al escuchar lo dicho por Rías, este solo pensó que su presentimiento estaba en lo correcto, pero no se esperaba lo último, que realizó Rías para luego lanzar a los chicos, quienes al ser impactados por el poder, salieron disparados rompiendo árboles tras árboles, Ría se fue del lugar sin saber que estaba vigilada, en otro lugar, hizo y miraba la escena que para sorpresa de sus guardias, vieron como el castaño elevaba su poder, dejando asustados a todos, pero Liego se encontró y desactivó su tremendo poder, que ya estaba estaba de llegar al 40% de su poder. Vladimir, tráelo a los dos ante mi presencia, dijo el cataño con una voz fría, todos notaron el enojo y decepción hacia Rías, Vladimir solo asentía luego para desaparecer y aparecer con Motoama y Matsuda en ambos brazos, y puso sus manos en sus únicos amigos, que estaban a punto de llegar a mejor vida, y después de curarlos ordenó a Quintaro que llevara a los dos inconscientes a una habitación a cada uno, Ise que estaba callada por un tiempo, habló. Y sé ¿qué harás con ellos?, habló la albina con preocupación en su voz, ¿son amigos míos?, no iba a dejar a que murieran, contestó en castaño, este aún no se había recuperado por completo, pues la noticia que Rías le dio, fue tan grande que ahora mismo el castaño estaba sin reaccionar, la albina solo vio con tristeza al castaño, pero, ¿no crees que Rías otras que ahora mismo se ven controladas por alguien quieran matar en el mundo humano?, Preguntó la albina con una preocupación notable, jajaja, ja, ja. eso no ocurrirá, de ahora en adelante, nadie hará daño a las personas que más quiero, dijo el castaño, con seguridad en su voz, ¿y qué harás con tus amigos? Ahora mismo no saben nada sobre el mundo sobrenatural, preguntó la albina, y se puso una cara decidida. Pues, los pienso convertir en mi familia, al igual que ustedes tendrán que entrenarlos por al menos un mes, para que puedan alcanzar el nivel de un demonio de alto nivel, dijo el castaño suspirando. Está bien, Isei, dijo la albina, muy alegre porque el castaño les considera su familia, al día los dos despertaron, siendo saludados por un hombre cada uno. Buen día. «Espero que haya dormido cómodo», dijeron los hombres a Motoama y Matsuda, ellos respondieron el saludo igualmente. En la sala se encontraba una pelirrosa, informando al castaño que los dos jóvenes ya habían despertado. Isei solo le dijo que le traigan hacia él, para poder informarles sobre todo lo sucedido. En otro lugar, se miraba a un pelirrojo, quien estaba pensando sobre el suceso de ayer. Flashback un pelirrojo se encontraba revisando varios papeles, pero lo dejó al lado, cuando sintió un tremendo poder. Graifia, manda a llamar a Sassel dijo el rey demonio y contestó la belleza de un cuerpo de infarto, para luego irse, pero no antes de una breve reverencia. Fin Flashback con el castaño, este había terminado de explicar todo sobre el mundo sobrenatural, Matsuda y Motoama, decir que estaban sorprendidos era poco, estaban sin creer nada de lo que su amigo les dijo. Si vuelven los matarán, pero si desean les puedo brindar poder sin alterar su naturaleza, habló el castaño, sacando de su estupefacción a los pervers. Matsuda y Motoama meditaron un poco, antes de responder, hubo un silencio cómodo, pero de pronto Matsuda y Motoama, interrumpiendo el silencio que se estaba volviendo incómodo. Isei, por favor, préstame tu poder, no quiero volver a morir, dijo Motoama. Así es Isei, morir se siente doloroso, ahora dijo Matsuda. El castaño solo sonrió para luego hablar. Vamos chicos, no pongan esas caras, también podrán formar su séquito, pero antes de eso tendría que hablar con el rey demonio Sirsech, dijo el castaño, llamando la atención de ambos jóvenes. ¿Qué es séquito? dijeron ambos jóvenes. «Bueno, un séquito es cuando tú formas un grupo o organización de personas, esas personas pueden ser varones o mujeres, también que a la vez pueden ser demonios, ángeles o ángeles caídos, ah. Me olvidaba decir los que sus séquitos harán los que ustedes manden», dijo el castaño llamando más la atención de ambos jóvenes «puedo hacer lo que quiera con mi séquito» dijeron ambos jóvenes con caras pervertidas, imaginando cómo varias mujeres se desnudaban enfrente de ellos, mostrando sus voluptuosos cuerpos. El Castaño notó sus rostros pervertidos de ambos ante esta escena y se solo se limitó a sonreír, recordando a su yo pervertido del pasado. Bueno ahora les brindaré un poco de mi poder, para que puedan protegerse y cumplir sus sueños el castaño en las últimas palabras dijo con una voz burlona, luego de haber dicho, el castaño les brindó un poco de su poder, con la ayuda de su compañero dragón, los dos jóvenes vieron como sus aspectos empezaban a cambiar poco a poco, hasta notarse su gran cambio, Matsuda y Motoama estaban sin palabras al notar su gran y notable cambio, al día siguiente... Isei, Matsuda y Motoama se despedían de todos para ir a la academia, con sus gran cambio impresionarían a más de uno, pero el castaño iba con otro nombre, para no ser reconocido, también cambiando totalmente su aspecto. En la academia quo las chicas y las chicos observaban atentamente a un trío, quienes pasaban por medio de ellos. Chicas, ¿quiénes son los tres ángeles? Le pediré que sea mi novio. Chicos, ¿quiénes son ese malditos? «Tenemos competencia». Isei, Matsuda y Motoama dudaban gotas de terror, por las miradas de las chicas que parecían desnudarles con la mirada, y por otro lado los chicos querían matarles, lo último suspiraron, pensando que no los tendrían fácil, los tres se dirigieron a la sala del director, todos los presentes fueron a sus respectivos salones, para esperar al profesor y a la vez que hablaban de los nuevos estudiantes, en otro lugar exactamente en la sala del director». ¿Quiénes son Us? El director no pudo terminar la pregunta, el castaño usó su poder en él, para poder inscribirse, en otros lugares, todos se encontraban en clases, pero las chicas hablaban de algo como, ¿Quiénes será esos preciosos, ojalá se inscriban en nuestro salón? Los chicos maldecían a lo bajo a los nuevos príncipes de la academia, de pronto se escuchó tocar la puerta, el profesor fue a abrir la puerta. Profesor. Ustedes son los nuevos alumnos, así que estarán en mis clases. Isei: No. Yo soy el único nuevo, mis dos amigos míos ya estudian en esta academia. Profesor. Pero nunca les he visto en esta academia a los dos jóvenes Matsuda. Digamos que venimos cambiados, jejeje Motoama. Así es profesor, cambiamos un poco nuestro look. Los chicos y chicas escuchaban la conversación, queriendo ya verlos. Profesor. Pues si es así, eso explica por qué no les reconocí y Profesor podemos pasar ya a presentarnos. Profesor. Está bien, pasen para que se presenten. Los tres entraron juntos, luego pasando a presentarse, todos los presentes estaban muy atentos como nunca, las chicas miraban con estrellitas y corazoncitos en sus ojos, mientras que los chicos mandaban una aura asesina. Profesor. Chicos, preséntense Matsuda. Hola. Mi nombre es Matsuda, espero que no me hayan olvidado. Todos quedaron estupefactos por tal revelación. Chicas, ¿cómo que eres Matsuda? No te pareces en nada. Tus ojos, tu cabello, tu rostro además tu cuerpo chicos. Como la bestia pervertida, se convirtió en un maldito príncipe Matsuda para poder responder a sus preguntas, pues nuestro amigo nos ayudó con todo, ayudó a que mi cabello creciera, también hice harto ejercicio y mi cuerpo cambió totalmente al igual que mi rostro. Matsuda. Cabello gris que le llegaba hasta su cuello, ojos color verde oscuro y un cuerpo marcado. Todos estaban sin creer el cambio que este tuvo, en otro lado el profesor, el profesor no creía que él fuera Matsuda, todos salieron de su estupefacción cuando el otro chico empezó a presentarse. Motoama. Hola. Amigos, soy Motoama, espero que ahora me lleve bien con todos, pero parece que eso será imposible. Todos nuevamente estaban sin creer que él sea Motoama, estaban a punto de lanzarles preguntas pero fueron interrumpidos. Motoama. A mí también me ayudó mi amigo. Motoama. Cabello negro que llegaba hasta su espalda, ojos negros que eran cubiertos por unas gafas decentes oscuras, igualmente un cuerpo muy marcado, igual que antes no podían creer el gran cambio que tuvo Motoama, pero esta vez todos salieron más rápido de su impresión, todos ya estaban viendo posibilidades que el otro príncipe, sea Isei. Isei. Hola. Mi nombre es Erling. Soy nuevo y espero llevarme bien con todos ustedes. Presentándose y cambiando sus aspecto y nombre a para no llamar la atención de ciertas personas del inframundo. Hice cabello rubio, ojos azules penetrantes, un cuerpo marcado y bien tonificado, no exagerado, entrenado para velocidad, fuerza, agilidad y resistencia. Ahora todas las chicas tenían estrellitas y corazoncitos en los ojos, con los chicos, estés tenían una aura asesina. Isei. Profesor, podemos sentarnos los tres al fondo. Profesor. ¿Por qué? Si a un sitio junto a los chicos. Isei. Por esa misma razón, aún no queremos morir, contestó el castaño sonriendo, el profesor entendió a qué se refería, así que aceptó que los tres se sentaran en el fondo del salón, las chicas estaban desilusionadas por no sentarse junto a los nuevos príncipes de la academia. Hoy día hay prueba, para ubicar el puesto de cada estudiante, también la Academia Co., dentro de dos o tres meses, se construirá una universidad, este proyecto estará estará supervisado por el padre de Rías Gremori. Así que es obra tuya, Sir Sech, susurró el castaño para que nadie lo oyera. Para qué quedará construir una universidad, por lo que tengo entendido, es que la familia Gremory es poderosa en el inframundo, pensó el pelinegro, esperando que acabe las clases, para preguntarle a Issei sobre el asunto, profesor. Comiencen con su prueba, tienen toda la hora hasta el receso, concéntrense, tienen una hora, para resolver las 100 preguntas. Todos gritaron al mismo tiempo que Ere. De... Los únicos que no se inmutaban, estaban hablando telepáticamente. Quiero ver sus inteligencias, esto es una competencia, habló Issei, Matsuda. Está bien Issei, ahora pondré a prueba mi conocimiento. Motoama. Está bien, ahora soy mucho más inteligente que los demás jaja bueno, para no llamar la atención comenzaremos cuando pase unos 10 minutos, dijo el castaño divertido, todos empezaron a resolver la prueba sin perder ni un minuto, puesto que para ellos el examen era sumamente difícil, pasó los 10 minutos y los tres amigos empezaron a resolver la prueba, todos estaban tan concentrados, cuando pasó los 15 minutos, Isei se levantó para entregar su prueba al profesor. Profesor. Oh. Erling acabaste muy rápido, puedes salir afuera si deseas. Todos se desconcentraron porque alguien había acabado en poco tiempo, en otro lado, Matsuda y Motoama estaban concentrados en sus pruebas, pasaron ya 20 minutos desde que la prueba había empezado, es eso se levantaron dos siluetas, entregando sus pruebas al profesor. Profesor. Vaya. ¿Quién lo diría que ustedes sean los próximos en acabar la prueba? Como le dijimos profesor, venimos cambiados, dijeron ambos al mismo tiempo, todos nuevamente se desconcentraron, sin poder creer que los siguientes en terminar sean, Matsuda y Motoama, ellos igual que Isei salieron del salón, para buscar a Isei, este se encontraba echado debajo de un árbol mirando hacia el cielo, Matsuda, así que, aquí estabas Isei, terminaste muy rápido la prueba, ah, «Son ustedes chicos, parece que sus conocimientos han aumentado, pero el mío está más arriba al de ustedes», dijo el castaño sonriendo, «Motoama». «Isei, ¿tú sabes por qué la familia Gremori nos quiso matar?» «Matsuda». «Cierto, nosotros no le decimos nada a Rias o a su clan». No fue la familia Gremori, solo fue Rías, por lo que tengo entendido, Rías tiene un novio de clase alta, al igual que ella, contestó el castaño, claramente triste, Matsuda. Pero Rías y tú no eran novios. Si sí, es cierto que éramos novios, pero como les contí, estoy muerto para ellas, así que puede formalizar su relación con quien desee, habló el castaño con una sonrisa fingida, pero en el interior estaba sufriendo, la neta es que hice y aún no podía superarlo por completo que lo hayan cambiado las chicas por un completo idiota.